Quiero que cierres tus ojos. Quiero que trates de imaginar el paraíso. Que imagines que estás en cualquier tiempo o lugar donde sientes agua que cae de las montañas, olor a flores y viento cálido. Quiero que sientas el sonido del bosque que te susurra al oído. Quiero que trates de imaginar el beso de un atardecer sobre tu frente. Recuerdas cuando éramos solo niños y solo jugábamos a inventarnos viajes sin regreso a los lugares más mágicos del mundo. <risa> ¿Recuerdas aquellas historias de viajes futuros? ¿Recuerdas? Cuando éramos almas felices. Respira. Respira. Y déjale saber ese niño olvidado que de verdad existen esos lugares que solíamos soñar. Mientras camino montaña adentro, vuelvo a ser niño otra vez. No sé de todos los idiomas del mundo, pero tal vez en uno muy lejano, las palabras, el nicho, significan paraíso. familia bienvenidos al vídeo de hoy hoy estamos en ese lugar que yo quería venir hace tiempo si ustedes me conocen lo saben estamos en el nicho en cienfuegos en el medio del escambray donde la naturaleza es casi perfecta donde hay cuevas manantiales aguas cristalinas pura naturaleza puro medio ambiente microclimas aquí hace frío y allá abajo hacía calor porque hay que subir casi 1400 metros hasta aquí arriba de hecho, los buses que nos trajeron no podían llegar. Tuvimos que coger carros preparados con taxistas. Eh, con carros preparados para llegar aquí arriba. Pero vale la pena. Todo vale la pena. Estamos apenas comenzando el recorrido hacia arriba. Es espectacular. Tío, miren esto. Miren esto. Ah, miren qué belleza. Miren esas aguas. Se puede beber, se puede hacer. Mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto. Mira esto. No hay nada mejor en el mundo, la naturaleza, la perfección de la naturaleza, de eso va el video de hoy. Hoy va a ser un vlog como siempre, bien cinemático, vamos a darle un enfoque como el video, por ejemplo, como hicimos en el video de Santo que que no necesitan ver mi cara habladora tanto tiempo, necesitan conocer el nicho y necesitan venir, porque es increíble, o sea, sé que siempre digo increíble, pero... Es increíble. Y nada, mi gente, bienvenidos al video de hoy. Desde el nicho Cienfuegos seguimos rompiendo los límites de llegar a todos los lugares de Cuba. Uno más a la lista, ¿ok? Eh, me corté la cara. Ah, cabero. Eh, miren eso. Suelta la... Mira mi cara. No suelta mi cara. Mira eso. Sí, oficialmente bienvenidos a Nicho, para allá, mira para ahora sí, ahora sí, ahora sí es increíble, vamos. ejercicio que hay ¿Quién te firma? ¿Tú a mí o yo a ti? ¿Quién firma a quién? Yo estoy firmando Yo también estoy firmando a ti Ya estamos subiendo las superescaleras hacia nuestro destino, hacia lo más alto de las cascadas. ¡Guau! Wow. Está el río final. No sé si pueden escuchar por el que el drone no puede aterrizar. ¿Tú lo podrás aterrizar aquí? Mira, con el GPS, ¿Dónde lo Bueno, gracias a todos los que nos enviaron el GPS en este momento de necesidad. <risa> es que había que que firmar esas vistas, esas montañas. Acá estamos a las orillas del Escambray parte del macizo montañoso más alto de Cuba, el cual hemos subido a pie. Entonces el plan ahora es ir hasta el nacimiento del río, de donde nacen todas estas aguas manantiales, que de hecho no es un río, es un agua manantial, o sea se puede beber perfectamente, sobre todo donde vamos, así que vamos a beber agua de un manantial de Cuba puro, es lo que nos queda y después de regreso, que ya estamos a contratiempo como siempre, me voy a tirar en el agua congelada, ok? Lo prometo, aunque sea una tiradita. Lo que después del carro me va a matar. Eso puede ser. No me quedan 30 minutos. Pero yo me tengo que bañar aquí. Si no, no vine mi show preparado. Vamos a la una. Aquí no se debe escuchar bien, pero no puedo traer la cámara porque le entra la humedad de la cascada. Ahora mismo se respira humedad y frío y no puedo perder la cámara. Pero si yo me bañé en Exacto Guayao, si yo me bañé en Trinidad, en donde quiera, yo me tengo que bañar aquí. Ah. Me caí. ¡Es eh, fría! Familia, ah, cansado y congelado. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan disfrutado, como yo, haber conocido el nicho. Fantástico, espectacular. No puedo describir la cámara, no puedo enseñarles lo que se vive aquí: el clima, el ambiente, el sonido, las aves, el agua. Un agua congelada, pero que te, te revitaliza. Y nada, este fue el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Colaboración con SNR Cuban rights que siempre hacen magia y logran estos destinos increíbles con nuestro amigo el Master Drone, Jonge Fotógrafo, que está detrás, o Jonjen Creative, o John Yohen, que la sorpresa del canal es que hoy Jongen sube video junto con nosotros, se estrena como YouTuber. Tanto tiempo me ayudó que ya le tocaba hacer YouTuber, ¿verdad? Y nada, familia, otro YouTuber más, pero este sí es bueno, ¿no? que viene para la colección. Nada, hasta la semana que viene, ahora tú sabes, viene un tutorial y luego un blog como siempre. ¡Ah! congelo! ¡Chao, chao! ¡Hasta la semana que viene! Ok, un consejo antes que se acabe el video oficialmente. No vengan en invierno. ¡Qué frío! Me he congelado. Vengan en verano, que esto es maravilloso. Y nada, ahora destino Trinidad. Así que sabes ya más o menos de qué va el próximo video. ¡Oh, ¡Frío!